nos acompaña y, ten y te tenemos el honor de recibir al amigo y hermano comunicador de su prestigioso programa Sin Límites, ex alcalde de San Francisco de Macorís, que tengo que decir, que tengo que decir que él no estaba en eso, que no quería volver a repetir y que instancia y ciudadanos y prestantes personalidades, prácticamente lo han combinado aunque, ante el desastre que vive San Francisco de Macorís, que ustedes saben las quejas que a diario se manifiestan aquí con el asunto de la basura, que el tránsito, que los hoyos, y una serie de problemas que realmente han agravado el nivel de vida del macorizano, eh, el mercado municipal que ya no puede más, ya eso colapsó y cumplió su ciclo y que realmente es un desastre las, eh, los espacios sí, públicos tiempo, pero... que ustedes vieron que me llamaron el otro día y me mandaron unas imágenes de cómo eh, ciudadanos haitianos han ocupado las aceras en, eh, eh, frente al mercado ahí en la Castillo entre la Bonó ...y, y las calles Sánchez... ...bueno, y una serie de problemas... ...que gravitan sobre San Francisco de Macorís... ...que prácticamente... ...este hombre... ...ha sido combinado... A, ...a... ...aspirar... ...a una posición que... ...como ya lo vimos... ...cuando él fue alcalde... ...prácticamente se secó... ...porque eso no es fácil... ...porque este hombre lo vi yo a las 12 de la noche... ...compartiendo con él... ...y a las 1 de la mañana... Llamando que en tal sitio no han recogido la basura Que ven por aquí Que estoy viendo basura por aquí Y gente lo veían a las 5 de la mañana O sea que eso es terrible Yo Omar Peralta no soportaría una cosa así Pero bien hermano Dios Gracias y bienvenido aquí Muchísimas gracias Esta es su segunda casa Yo lo sé, muchísimas gracias, gracias por los elogios Y a su teleaudiencia que es inmensa En todo Inmenso. el planeta Muchas gracias por su palabra Y aquí estoy Dígame una cosa hermano eh, Mucha gente se ha estado preguntando en los últimos días, ¿qué ha pasado con una serie de amigos suyos, que inclusive ahora ni que están aspirando, su amigo y hermano Niño López, que veo alguna este, propaganda de que está en aspiración, eh, y otros amigos como Alberto Durán, que fue funcionario de su gestión, y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado con eso? Que ante un plebiscito de lo bueno que fue su gestión, entonces ellos andan aspirando por su lado cuando debiera ser eh, un apoyo unánime. Explíqueme eso. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, buenas tardes a usted mi querido, a toda la teleaudiencia. Realmente para mí es un honor estar en su prestigioso programa, gente tan valiosa en todos los niveles sociales, siempre le ve a usted de manera religiosa. Lo primero es que todos esos hermanos eh, no podían dejar de participar en un espacio que, como usted dijo, yo no tenía la yo no tenía la idea de, de, de, regre participar. de regresar. Entonces ellos, eh, pues viendo que yo no tenía la idea de regresar y... Teniendo ello como modelo, una gestión donde laboraron, pues entiendo que esa fue su, su idea de proyectarse hacia ese nivel. De inmediato que nosotros pues escuchamos la gente, el, las encuestas que nos valoraban eh, altas instancias que también nos estuvimos reuniendo, eh, tuvimos que aceptar retomar la alcaldía la cual, pues, realmente usted sabe cómo nosotros la, la asumimos y la visión que tenemos en base a lo que el ordenamiento territorial, al desarrollo local, a la estrategia que debemos tener como una agenda en el master plan de la ciudad para seguir echando hacia adelante una metrópoli como ya es San Francisco, que representa un millón de personas prácticamente desde aquí hasta el nordeste. Y lo que trajimos y lo que se tradujo en el esfuerzo con el progreso donde marcas nacionales e internacionales ya están acá, eh, porque todos esos planes fueron planes que iniciaron desde que nosotros estuvimos trabajando, la visión, la transparencia y el eco que se daba en, en el mundo con lo que nosotros estábamos haciendo. Eso atrajo a estos inversionistas y esto ha traído como consecuencia que la gente pues, nos haya estado pidiendo. Nosotros somos un soldado, nosotros somos un siervo de Dios y la verdad es que queremos mucho a San Francisco de Macorís y no podíamos quedarnos... Una de brazo, llamadita breve, de buena. Cruzados. Buena. Si, si no habla, lo voy a sacar. Eh, eh, eh. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, realmente yo digo que como un siervo de Dios que a través de sus ovejas habla y me, se me acercaban de manera y se me acercan eh, pues de manera eh, muy exponencial. Aquí está un líder, un líder eh, popular, Franklin Mieses. Buenas ah, tardes, ah, hermano Frank Franklin. Franklin, claro. Ah, eh, buenas tardes, Omar, un Hola hermano. Siempre, siempre yo te he te, tenido aprecio y cariño. Entonces, yo quiero que tú no cambies, porque tú te acá, porque Fui, una vez fui a saludarte y que no me conociste y que yo me, qué más me sentí, porque yo desde que estábamos en el instituto siempre te tenía una aprecio. Sí, Franklin, sí sentí, el, mi compañero, compañero, mi hermano. Aunque sí. yo, contigo, yo trabajé contigo, tú sabes que yo me entregué y caminé con mi familia contigo. Claro. Yo fui parte de tu este triunfo. Ah, Así pero sí. qué bien, qué bien, hermano. Ah, Gracias. Gracias, eh, Franklin. Eh, eh, continúe. Gracias Franklin, es un hermano y un sí, comunitario. Sí, sí, sí, sí comunitario, que, y preocupado que, siempre que nos por hace, los problemas. Sí, no sí. hace reuniones y son de los de las estructuras que realmente eh, quieren a su municipio, quieren a su sector. Y, y para ello. Bueno, pues, hermano, pero, pero la gente trabajando. no quiere. Mira, aquí tenemos al doctor Ricardo Ventura, es presidente de la Corte Civil de San Francisco de Macorís. Adelante, Ricardo. Un líder en todos los un, sentidos. Un líder en todos los sentidos. Sí. Gracias, Mari. Buenas tardes a ti. Buenas tardes, Ale, que Gracias. también es mi amigo. Claro. Pero eh, no sabe que la satisfacción que experimento, la satisfacción que siento a oír que él va a aceptar la repostulación. Debo decirte que tengo muchos años de vida y de todos los alcaldes que han pasado por San Francisco Macorís, mi mente solamente recuerda de manera positiva la gestión de Alex Díaz y de otro señor cuyo nombre no recuerdo porque hace mucho. Kiko Peguero. Cuidado, cuida, Kiko Peguero. Uno. Edito Cunjar Ah, Edito Cunjar. Sí, sí, Kiko Peguero. Ah, me, Kiko. Me, me uno, Ale, me uno a tu deseo de ser síndico. Estoy a tu disposición, cualquier que sea. Soy miembro de la dirección de la zona K. Es decir, soy para más para allá arriba sí, Entonces, es claro. y toda esa cosa. estaré siempre a tu servicio. Porque te quiero ver ahí, te vi varias veces montado en tractores, en burdó y te vi en pala mecánica Eso haciendo trabajo en la calle en favor del municipio. Eso no se olvida nunca y solo tú lo puedes hacer. Gracias, Ale. Muchas Estoy gracias, contigo. muchas gracias. Bueno, realmente... Eh, espérese, Barro, que aquí hay otra llamada. Vamos a ver, buena. Que habla el pueblo, que hable. No se escucha. No quiera que se porque oye, ¿cómo no vuelva a pisar por Bueno, hermano, pero usted está. Se que... se escucha. Se escucha. Sí, yo estoy escuchando que como usted no ha habido otro síndico. Y que que no lo quiera, usted que se pude de aquí. Está bien, hermano, déjelo ahí. Sí. Bueno, realmente. Eh, continúe. Yo quiero, la... yo quiero decirle a mi municipio. Que nosotros primero nos preparamos Hay mucha gente, hermano sí. vamos, vamos a ver esta llamada, buenas tardes Que hable el pueblo Buenas, buenas, Omar Sí, buenas, un placer Omar, en este momento lo que tiene lo, oye, en este momento lo que tiene que hacer es Raúl Monero Joel La dama La dama de hierro no. Pudieran ser ahora ellos ¿eh? un comité para apoyar a Ale. Ajá. No, porque no son. A... Oye, Oye no es Raúl Monegro y el grupo de ellos el que está llamando a huelga. Es el colectivo. No son Raúl. No. No, no, pero yo sé. Pero yo sé. Pero él, sí. él tiene que hacer un enfrentamiento con su gente. Y apoyar a Ale para que le de la semejanza, está haciendo huelga, si hable le va a responder ahora. <risa> está bien, gracias, hermano. Este de Arenoso, tu líder de Arenoso, del PRM, sí. Bueno, decirles, señores, que nosotros nos preparamos, que nosotros estudiamos ordenamiento territorial con la Universidad de Málaga, en España. Ahora estamos terminando. Eh, hermano, pues yo derecho... sé, pero la... aquí está el doctor Manuel Sánchez, es fiscal de San Francisco de Macorís. Sí. Manuel, buenas tardes, hermano. Manuel buenas Sánchez. tardes no... a usted y a Donales Díaz. Nuestro hermano. Para mí, el mejor síndico que ha pasado por San Francisco de Macorís. Si no se daña, yo entiendo que sería el mejor de nuevo. Y quiero decirle que es una maldición que le ha caído a San Francisco, a San Francisco de Macorís. En que el síndico actual sea el que haya sido elegido por nosotros. También yo voté por él, pero jamás en la vida volvería. Y yo creo que tampoco tiene edad para volver a hacerlo. Es decir, que yo llamo a la población de San Francisco de Macorís a que vote por Alex Díaz como nuevo síndico de San Francisco de Macorís. Bueno, Gracias, Manuel, hermano. Bueno, mira, yo quiero, por favor, que me den unos 30 segundos. <risa> Vamos a darle un par de minutos después, para que... Después de nosotros haber hecho lo que ustedes hoy valoran, eh, volver nueva vez, realmente entiendo yo, y por mi conocimiento ahora más adquirido, porque en, en un par de meses ya me gradúo de Derecho Administrativo y Gestión Municipal, donde estaré en junio en España, eh, pues ya terminando el último módulo. Eh, después de nosotros tener esos conocimientos también, de, de conocer igualmente lo que es una economía circular, lo que es una estrategia de desarrollo amplia participativa nosotros entendemos que debemos de seguir poniendo en práctica esa visión y esos es objetivos sostenibles nosotros trabajamos para tener objetivos sostenibles políticas de servicios públicos permanentes donde donde quiera que usted se mueva esté la protección del de ayuntamiento de las autoridades municipales con los actos en el servicio eh, públicos que se realicen a través de obras, a través de ordenamiento, a través del impacto medioambiental, eh, que es un tema también que hay que trabajar a través de la limpieza de los ríos, a través de los parques protegidos por seguridad, para que los niños y la familia sean los dueños de eso, con determinación, con mucha firmeza, con mucha voluntad, de traer otra vez la ciudad a tener una ciudad posible, una ciudad que cohabitemos todos sin el temor. Entonces... Esa parte es muy vital y para eso nosotros tenemos que trabajar duro en cuanto a una estrategia y a una agenda que nosotros sabemos, y ustedes saben porque ya la, la ensayamos, sabemos hacia dónde vamos, nosotros no trabajamos con un gobierno nuestro, Ahora. Sí, porque hay que, hay que sí. destacar, señores, que Ale fue síndico en el gobierno de Danilo Medina, que no era de su partido. Sí, y nosotros tratamos de llevar a Y una le gema. reconocieron su gestión. Sí, porque nosotros nos fuimos a chismear. ¿Cuáles instituciones? Y qué bueno esta pregunta que me surgió ahora. Aparte del gobierno, porque yo participé que usted me invitaba, en varios reconocimientos, creo que hasta participación ciudadana y la... Y, la y, FINJUS. K Finjus. La Finjus hizo con nosotros... Recuerdo que estaba Sebio Tulio... Sí, él era el presidente y lo es todavía, el vicepresidente. Bueno, nos reconoció y hizo con nosotros un acuerdo. La Finjus, que es una institución que trabaja por la transparencia en República Dominicana en contra de la corrupción, vio que nosotros estábamos dentro de la... ¡Buena noche! Sí, buenas noches, ¿cómo está Bien, un placer. Adelante. Adelante. Sí, buenas noches, Alex. ¿Cómo está usted? Un placer, un honor. Muy bien, gracias a Dios. Le habla Rafael Muñoz, una persona que trabajó con usted en la gestión, en el departamento de tránsito con el ingeniero Domingo Canela. ¿Usted trabajó duro? Sí, trabajamos duro y pensamos volver a trabajar duro de nuevo, porque San Francisco en verdad no puede seguir el rumbo que lleva. Los espacios públicos que nosotros recuperamos, eso da pena. A mí me da tristeza cuando yo veo esos espacios públicos que nosotros recuperamos y que ya la gente otra vez de nuevo lo ha convertido, no prácticamente en negocio, sino en vertedero, porque hay una insalubridad. Que, imagínate, eso está eh, a la vista del pueblo. Todo el pueblo ve cómo está San Francisco de Macorís. Que ya San Francisco de Macorís sí, pues, Rafael porque el, el, el tiempo para darle oportunidad bueno hermano la gente quiere eh, que, eh, que ma, hable ma, el pueblo ma, ma, manifestarse porque que, aquí que, tengo sí. una por pues, WhatsApp pero ahora se me ha congestionado esto señor ahora están que <risa> mira me está llamando pero que entonces ven eh, eh, eh, va, vamos a ver y además tengo varios este eh, ve ahí tengo dos do llamadas mismo tiempo buena Buena, Omar. Sí, un placer. Sí, yo me conozco a esa política de ese... la que tiene el típico que tiene visión para ese pueblo. Esto es un poco... no, no se escucha bien. No, me va a perdonar aquí. buena, que no se escucha bien. Buenas tardes, Buenas tardes, Mar. Vamos a ver, sí, por aquí, porque esto tiene como problema. Men. Buena. Sí. Ahí tenemos el próximo alcalde, un hombre municipalista, un máster un hombre que está preparado para dirigir lo que es los destinos, para volver a dirigir lo que es el destino de San Francisco de Macorís. Ya él está experimentado, no hay que inventar, no mire para atrás. Para pues, adelante, pues, hay que mirar. Muchísimas gracias, porque, eh, eh, mire, aquí tengo, eh, caramba, aquí está el amigo Willy Hierro. Buenas tardes, hermano. No se puede negar que mi hermano Alex, o, o, al, Willy Hierro, ese gran cantante de La Gran Manzana, puso en orden al pueblo de San Francisco de Macorís. Ahora, bueno, mira a Willy Hierro ahí. Willy, acá, muchas gracias. Un hermano, sí. un hermano que tiene que mira ayudarnos. Mira aquí, este es un seguidor del programa y dice... Cuatro años para Ale. Eh, aquí tenemos Ivano Collado dando la gracia y que está viendo el programa. Mis saludos eh, hermano. Eh, eh, aquí está el profesor Paredes de Villarriba. Éxito, Ale siempre, dice eh, un dirigente del PRM en Villarriba. Eh, eh, esto se ve aquí con Alex arriba, otro amigo televidente. Eh, bueno, eh, eh, continúe, hermano. Sí, sí. Bueno, definitivamente nosotros. Sí. A Ramé Reynoso, una figura emblemática de este pueblo. Buenas noches, Ramé. Mi casa y yo con Alex necesitamos a Alex de nuevo. Cuando Alex fue cínico, no dormía y no duerme sin ser parte del gobierno. Lo necesitamos de nuevo. Bueno, muchas, pues gracias Radamés Reynoso muchas, y saludo a Tita, tu querida esposa. Muchas gracias, don Radamés. Dios me lo bendiga. Una de nuestras preocupaciones eh, es la siguiente. Nosotros entendemos que San Francisco debe, de Macorís debe ser la ciudad eh, más importante en limpieza, en desarrollo y en el ordenamiento. Si ustedes se fijan, esa persona de... de que estaba trabajando con nosotros en tránsito que nos llamó nosotros Rafael Muñoz. nosotros tuvimos una una compra muy importante de los equipos de pintura termoplástica donde esa pintura cuando la, las hacíamos la señalización ten, tiene 10 años de garantía por eso ustedes ven ahí en la salida ven todavía eh, pues y la van a ver solamente hay que darle una lavadita porque también siempre nosotros lavamos eh, todo, todo lo que es la señalización termoplástica, porque el polvo la pone fea. Y vivíamos constantemente. En el ordenamiento territorial, San Francisco tiene que ser puntero en el país. Aquí otro mensaje. Hola Omar, Alex Díaz, será el próximo síndico, Macorí lo necesita. Sí. Eh, bueno, sigan. Nosotros hablamos con el presidente de la República para el plan que nosotros queremos, un plan ambicioso. Es un plan donde las entradas... Estrechas como el puente que está en la Bienvenido Que usted tenía eso en plan, Lo dejamos, eh, eh, a, a, sí. ampliar eso Lo para de, la salida en agua sí, Dejamos ese proyecto con el presupuesto y con el diseño De igual manera el puente del Ciruelillo de la avenida Caonabo Hay sí, que agrandarlo, sí. eh, valle y todos esos sectores eh, Tienen una necesidad imperiosa, se arman unos tapones Que eso sí. es en primer orden, hay una universidad hacia allá y eh, Que debemos nosotros deliberar hay que la Avenida Libertad... Hermano, y hay, hay, hay un tema que yo lo he planteado aquí, incluso el, el propio alcalde Siquio actual vino aquí, yo le planteé eso. Como se producen tapones en la salida de, de la capital por el asunto de Palmares y de todos esos negocios que están ahí, yo le planteé que por allá hay una callecita, la 14, la 14 de junio. Que si se, eh, y ahí eso con poquita ahí cosa. Ahí fue donde le Y sale uno a la ceja. Ahí fue donde desalojamos los haitianos los desalojamos y, y liberamos esa calle eh, Sí, no pude el gobierno pasado No me pudo ayudar, era el propósito A esos atajos que van a liberar Y a desentaponar, no solo ese Buenas noches por aquí Son importantes Buenas noches por aquí Ay, Un saludo de aquí de Samaná de, de la Pascuala de, de la Pascuala, un saludo a la gente de la Pascuala de Samaná Lástima que ustedes no pueden votar por Ale, porque eh, no, sí. son de La Pascuala. Sí, pero me place verlo ahí a ver. Ah, gracias, gracias, gracias, gracias. Un abrazo no gracias. allá, bueno, en muchas. La Pascuala. Yo quiero decirle a todos los eh, franco-macorizanos,